¡Listo! Pues, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta ceremonia de clausura y de premiación de nuestro torneo roboyán Beta México 2021. Estamos muy emocionados de dar a conocer a los ganadores de nuestras cinco categorías. Y, pues bueno, antes de comenzar me gustaría presentar a algunas personas que nos van a acompañar esta tarde para la parte de la premiación. Tenemos a eh, algunos de nuestros jueces, a Josué Palma, que anda por aquí. Bienvenido, Josué. Eh, también tenemos a Antonio Cortés, que está por acá. También él nos va a acompañar a la parte de la premiación. Eh, también tenemos a nuestro eh, juez e invitado, al profesor Tony Vega. Él va a estar con nosotros acompañándonos eh, también tenemos a eh, una invitada muy especial de uno de nuestros colaboradores del, de, del, del torneo, eh, Perla Patricia Núñez, que ella es eh, directora del Centro Mexicano de Divulgación Científica y pues bueno, vamos a tenerla aquí para la parte de la premiación. Y también de este lado tenemos a Olivia Roque, que es nuestra Community Manager de Roboyan México. Entonces, pues todos nosotros estamos muy emocionados y por supuesto su servidor, Eduardo Cruces, director de Roboyan México. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a, a comenzar y pues quisiera eh, compartirles eh, pues algunos números, algunos comentarios antes de dar a conocer a nuestros ganadores. Ok, y pues bueno, vamos a ver un poco. Eh, en este torneo tuvimos 42 equipos de 6 países. Tuvimos participantes de Colombia, de Chile, de El Salvador... Tuvimos también, por supuesto, participantes de México, de Ecuador y de Perú. Entonces, tenemos representación de diferentes lugares de América Latina. Eh, y pues bueno, también tenemos a nuestros jueces. Pues muchas gracias. Eh, algunos andan por aquí en, los, en, en, en, el, en la reunión, algunos no, pero de todos modos les agradecemos a todos. Agradecemos a Aarón Hernández, también a Eloísa Villagómez que ellos est eh, estuvieron en la categoría de eh, eh, Colorint. También a Jorge Calderón, un saludo hasta Bolivia. Él también estuvo apoyándonos en Colorint. Eh, Antonio, que está aquí con nosotros, él estuvo apoyándonos hace un momentito con biped Race. Pues muchas gracias, este Antonio, por todo el apoyo. Eh, también contamos con eh, Josué Palma. Él estuvo en la categoría de eh, Skill Drive y también en la de biped Race hace un ratito. Eh, el profe Tony Vega que él eh, bueno por un, un inconveniente no pudo estar en la categoría pero acá está con nosotros en la parte de la premiación y también tenemos a Leslie que eh, pues bueno Leslie Viveros ella estuvo en la categoría de Skill Drive entonces nuevamente un agradecimiento enorme a todos nuestros jueces por aquí vi que se acaba de unir eh, Eloisa entonces muchas muchas gracias jueces sin ustedes el torneo no podía eh, pues, ser posible. Y también agradecer muy fuertemente a Olivia Roque. Ella estuvo en la parte de la producción de contenidos, en, en la parte de, de las redes sociales, en nuestra community manager. Muchas gracias, Olivia. Eh, también a eh, Mr. Roboto, que por aquí eh, eh, nos comentó que no va a poder unirse a la, a la clausura. O se a ver, en un ratito nos, nos sorprende. Muchas gracias. Él estuvo en la parte de... Eh, en algunas categorías en el bar y también en, eh, como juez en las categorías de eh, Robo Sketch y Dix Drill. Y pues bueno, su servidor, Eduardo Cruces, que eh, nos tocó la parte de eh, la, la administración del, del, del torneo este año. Entonces, pues estas son las personas que agradecemos muchísimo que sin ellos Roboyam pues no hubiera sido posible. Y también quisiera dar un fuerte agradecimiento a nuestros este, a, eh, aliados, a la IEEE de la guamas Caputzalco, quien pues eh, nos apoyaron en la parte del jueceo y también con la transmisión. Entonces, muchísimas gracias, especialmente a Josué, que también fue nuestro juez, y a Leslie, un abrazo enorme de todo el equipo de Roboyam. Y también tenemos eh, al Centro Mexicano de Divulgación Científica, un, a, eh, especialmente por aquí anda eh, Perla Núñez. No sé si nos quieras dirigir algunas palabras, para todos los chicos que participaron en el evento, y pues algunos gracias al apoyo del, del centro. ¿Andas por aquí, Perla? Sí, claro que sí. Eh, pues antes que nada, muchísimas gracias por haber hecho esta excelente sinergia de los chicos que han eh, participado en el circuito robótica y que uno de los premios fue justamente esta sentencia certificación al robot ya, entonces ya tienen una nueva experiencia de participar con otros países, con otros chicos que tienen otros conocimientos y pues para nosotros es muy, muy importante eh, que haya este tipo de espacios sobre todo para los chicos que quieren aprender robótica, que no saben a veces cómo y que, y que sepan que hay este, estos torneos, estas alianzas para que ellos puedan seguir adelante su camino. Estamos creando este futuro que queremos para los jóvenes de, del país y agradecemos muchísimo a Roboyam y sobre todo a ti, Eduardo, por esta eh, certificación y esta oportunidad de que estén nuestros chicos aquí con nosotros. Muchísimas felicidades a todos los ganadores y pues sigan siguiéndonos a todos en las redes. Muchas felicidades y muchas redes. Excelente, muchas gracias Perla por tus palabras y pues nuevamente agradecer al Centro Mexicano de Divulgación Científica por este apoyo en la difusión del de torneo RoboJam y también bueno como nos comentaba Perla ellos tienen un torneo que se llama el circuito de robótica. Y a sus ganadores les otorgamos certificaciones, especialmente a la categoría de bipedris Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Y eh, por parte del de, eh, IEEE Azcapotzalco, no sé si están por aquí Leslie y, y Josué, si quieren decir unas palabras para todos nuestros participantes. Eh, pues igual, les eh, pues darles las gracias infinitas gracias por, por darnos la oportunidad de participar, con, con ustedes. La verdad, nosotros somos muy, muy contentos y muy agradecidos de esta oportunidad y pues eh, quisiéramos que, que esto sí ya pues con las ediciones, ¿no? Y, y igual ahorita, pues fuimos como un granito de ayuda y pues, queremos que así, siga haciendo y, y poder seguirles aportando muchísimas más cosas. Entonces, eh, a nombre de, de toda la rama, pues queremos darles las gracias y la verdad sí estuvo muy, muy, muy increíble todo el evento. Los chicos, el nivel que traen, eh, me emociona mucho ver que hay mucho talento y pues, la verdad, eh, proyectos con este tipo de iniciativas siempre tienen impacto social y la verdad, te lo aseguro que, que, que se lo a creer como muy grado todo esto y, y me emociona. Entonces, sabemos que sigamos eh, ayudándolos y... No. Muchas felicidades a todos. Ok, excelente. Muchas gracias, Josué, por tus palabras. Y pues estoy seguro que, que los chicos este, pues, van a van a poder apoyar a todo, eh, bueno, seguir continuando con su trayectoria en robótica con este torneo. Ok, muy bien. Entonces, pues, eh, vamos a con, continuar voy, voy. con la premiación. Por aquí tenemos a eh, Leslie. Adelante, Leslie. ¿Qué tal chicos? Eh, muy buenos días a todos. Creo que ya son tardes, ¿verdad? Este, bueno, primero que nada, muchas gracias, Eduardo, por la invitación y por incluirnos en este evento tan importante. De verdad estamos muy agradecidos y pues sabemos que todo lleva un arduo esfuerzo para llegar hasta acá, ¿no? O sea, no cualquiera tiene como... Ese, esa habilidad para llegar a un torneo tan importante. Y la verdad es que la participación de todos pues, es muy valiosa y realmente sabemos que muchos se esfuerzan para estar aquí. El hecho de aprender, el hecho de elaborar un nuevo reto, o sea, son metas muy padres que la verdad hacen sentir orgulloso de ver, de progresar y principalmente también nosotros que nos has hecho partícipes de este evento tan importante y bueno, primero que nada, muchas felicidades a todos por participar por estar aquí, por esforzarse por demostrar que son muy buenos en lo que hacen, lo que les gusta y principalmente también divertirse en todo lo que eh, en todo lo que hacen y logran ¿no? y bueno, primero que nada muchas gracias también por a los equipos ganadores, porque de verdad tanto esfuerzo y dedicación los ha hecho llegar muy lejos, eh, gracias a todos también los presentes y de verdad, cualquier cosa que también necesites, aquí estamos para apoyarte y estamos muy, muy emocionados por estar aquí. Pues muchas gracias. Es, esperamos eh, tener más colaboraciones y a los demás chicos también eh, mucho éxito. No se desanimen. Eh, todo esfuerzo tiene recompensa y pues ya vienen muchísimo más eventos en los cuales a divertirse y aprender mucho. Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, Leslie, por todo lo que nos comentas. Y pues agradecidos nuevamente contigo, con Josué y con la IEEE Capotzalco por este apoyo que nos han dado para nuestro torneo. Ok, muy bien. Pues vamos a continuar ahora sí con la parte de la premiación. Vamos a comenzar con la categoría, una de las categorías asíncronas que tuvimos esta mañana, la categoría de Dix Drill. Y pues para ello le voy a pedir a eh, nuestra Community Manager, Olivia Roque, que nos anuncie a los ganadores. Entonces, adelante Olivia. Ok, creo que aquí hay unos problemas técnicos. Bueno, no hay ningún detalle. Entonces, eh, vamos a continuar con la categoría de Dix Drill. Y bueno, vamos a anunciar a los ganadores. Eh, ok, a ver, permítanme... Perfecto. Listo. Ok, muy bien. Nada más recordarles a estos ganadores de esta categoría que pues, eh, al ser asíncrona, hace un momento enviamos los resultados. Bueno, ya hace un par de horas enviamos los resultados a su correo electrónico. Para que eh, pues, eh, puedan observarlo sin, sin ningún problema. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con eh, la categoría este, de TIX Drill. Ok, muy bien, tenemos a nuestro tercer lugar que en esta ocasión lo ha ganado el equipo CMR Gilmertech de Mechatronic desde Ecuador. Muchas felicidades a todo el equipo de Mechatronic desde Ecuador y no sé si anden por acá para que nos puedan este, regalar algunas palabras de todo el equipo. Ok, creo que... ¿Andan por acá, chicos? Eh, andan por aquí. Creo que tienen un detalle en la parte de la conexión. Bueno, no hay problema. Ahorita que se arregle, los escuchamos. Continuamos con el siguiente equipo, ¿ok? Que es el segundo lugar de esta categoría, que es para un equipo de México desde Irapuato. Muchas felicidades al equipo BOTSITOS en la categoría PROBOT. Un aplauso para todos ellos. Muchas felicidades. Y no sé si andan por acá los eh, compañeros del equipo BOTSITOS para que nos puedan eh, comentar algunas palabras del de, de ganador. Sí, buenas tardes. Acá andamos contentos sí. del resultado. Este, felices de volver a participar en otra edición de RoboJam y esperamos que estos resultados sigan dando frutos. Muchas gracias a todos. Excelente, muchas gracias, muchas gracias a todos y pues muchas, muchas felicidades. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a continuar con el primer lugar de esta categoría, de la categoría Dix Drill, que además se si me ha pasado mencionarle los premios. En, la terce, en el tercer lugar y en el segundo lugar tenemos una certificación para el Robojam All Stars, ok, el torneo que va a reunir a los primeros lugares de todas las categorías de los regionales alrededor del mundo. Ya tenemos equipos confirmados de Perú, de México, de Filipinas, de Eslovenia y de otros países en donde estos equipos van a competir por ser el mejor a nivel mundial en RoboJam. ¿Ok? Entonces, el tercer lugar y el segundo lugar de esta categoría Dix Drill se lo llevan. Para, eh, se llevan esta categoría y nos van a estar representando en unas semanas en Colombia de manera virtual. ¿Ok? Muchas felicidades. Y el primer lugar, además de llevarse este, eh, este esta, esta eh, certificación de la, para el RoboJam All Stars, en esta categoría, en Dix Drill, se llevan 25 dólares. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a anunciar el primer lugar y de esta categoría Dix Drill, es para el robot Pollux Alpha del equipo Pollux desde Colombia. Muchas felicidades a nuestros campeones de la categoría Dix Drill que se llevan estos premios. No sé si andan por acá en la transmisión, no sé si quieran decirnos algunas palabras. Sí, bueno, aquí estamos. Eh, buenas tardes. Eh, yo, bueno, yo soy el representante del equipo Pollux y bueno, qué decir del reto y la competencia, nos pareció muy bacanos, pudimos aprender varias cosas nuevas de la plataforma Bates VR y bueno, nos, nos pareció muy atractivo el reto que pusieron, es, eh, pidiendo estrictamente que los discos estén en la posición demandada, ya que en otras competencias habíamos visto que habían competidores que los dejaban como un poco más tirados y nos parecía un poco... Eh, injusto por esa parte y nos agradó pues que en esta versión de México eh, exigieran un poco más esa parte del reto Ok, perfecto bueno pues te agradecemos mucho tus palabras y pues nuevamente muchas felicitaciones dentro de unas tres semanas pues bueno representar al Roboyam Beta México y a Colombia en el Roboyam All Stars el 30 y 31 de octubre, muchas, muchas, muchas felicidades, perfecto, muy bien, entonces, bueno, estos son los ganadores de la categoría Dix Drill y seguimos con la categoría biped Race, ok, y para ello me gustaría antes que uno de los jueces que estuvo con nosotros, Antonio, nos dijeras unas palabras de cómo viste a los equipos, qué tal estuvo la competencia, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. La verdad es una competencia la cual me gustó mucho al momento de que tanto había maestros participando, lo que fueran los alumnos, toda la motivación que tenían, toda, toda la alegría, cómo, cómo lo, lo, lo, lo inspiraban ellos y pues tantos ánimos que también se le dieron a la parte del robot. Ahí estuvimos la plática de, del primer, de, con, de cuando estaban pasando, que, que no se movía tan bien la parte de cómo nos íbamos este, apoyando y también la parte de los comentarios que ahí mismo entre nosotros, este, uno, entre ronda y ronda, decíamos, no, pues miren, aquí este, les, a lo mejor tienes que moverle algo más, muevan a lo mejor algo de la pista, mueven a lo mejor algo, algo más de la parte del robot, porque está muy pesado, pero pues bueno, muchísimas eh, felicidades a todos los ganadores y pues para los que les faltó poquito para ganar, porque sí hubo varios, este, pues nada más, más que nada, pues éxito para, para el siguiente para la siguiente competencia. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Y pues me gustaría que también tú anunciaras a los ganadores de esta categoría. Y eh, bueno, aquí en esta categoría especialmente también tenemos a, eh, el apoyo del Centro Mexicano de Divulgación Científica. Entonces, eh, pues bueno, el tercer lugar, adelante, Antonio. Perfecto. Aquí tengo al tercer lugar el equipo Rapiro, de, con su robot Rapiro, que fue de aquí mismo de México. Así que muchas felicidades. No sé si se encuentre. Para unas pequeñas palabras. Que nos quiera compartir. Sé ¿Sí que no puedo activar su micrófono, que no lo deja. ¿Sí? Ok, ya, ya están este, todos activados. A ver, ¿oh, ahora, ahora sí. No. No, que no lo deja. Pues bueno. Vamos a. Él tuvo un, un robot muy bueno, la cual nos animó, ¿verdad? Estábamos que que jalaba, que no funcionaba, ahí yo creo que a lo mejor, ahí también con el propio juez eh, Josué, ahí estábamos todos de que andábamos ¡Ándale, rápido, rápido! metía primera que para ir más rápido de la segunda y todo eso. Pero pues bueno, este... Si, si se puede, a mí me gustaría platicarles un poquito, eh, ya que no pueden activar ni, el profesor Olmos ni Gerardo su micrófono. Eh, fue muy, muy emocionante desde... La, eh, la tutoría que les dieron a ustedes uh, para armar el, el robot y pues sí les quiero compartir que estuvieron muy, muy emocionados y estuvimos todos los concursantes del, del centro también viendo la, la presentación y sí fue no apta para cardíacos. Estuvo muy emocionante y de veras, muchas gracias. Uh, y para los chicos, una experiencia que nos han contado que fue muy enriquecedor. Muchas gracias. Ok, excelente. Muchas gracias por las palabras de Perla a este equipo ganador de eh, que bueno viene de los eh, cuatro, eh, ganadores del circuito de robótica y que obtuvo su certificación para participar en RoboJAM All Stars. Ok, muy bien. Ok, bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Este, para, y muchas felicidades para ese tercer lugar. Y ahora vamos al segundo lugar. Con este, la medalla de plata, se lo lleva la secundaria técnica 60 con su robot número 9, también de aquí de México. Muchas felicidades para el profe. Felicidades, felicidades para el, para el, para el profe. Este, ahí lo hemos visto en varias competencias de aquí de RoboYam. Ya. Ya le ha ido muy bien. Entonces, este, que sigan los éxitos en, para la técnica 60 aquí en, en la competencia del robo ya No sé si se encuentren. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? y sí, pues muchas felicidades, profe. Pues aquí me da trabajando con los chavos, muy entusiasmados y vaya con, con esa actitud tan positiva y y carisma que se tiene, y les digo, chavos, pues es que de eso se trata el robo ya, despertar la curiosidad, el interés, y sobre todo el, el que ustedes este, busquen la mejor estrategia para competir, porque de eso se trata, una competencia sana, y, y pues en este caso, pues, que se lleve lo, más, lo mejor posible, ¿no? Sí, sí, es correcto. Y yo creo que también, pues, por eso... Por eso ha dado muchos frutos y, pues, bueno, más que nada a la técnica decente en esta categoría. este No sé si vamos a, podemos decir también el primer lugar, eh, Eduardo. Sí, adelante, adelante, Toño. También gracias a eso de que han tenido pues mucha dedicación en, en base a en esta categoría, también en el primer lugar tenemos a la técnica ay, 60 ay, ay. con el robot 8, este, también de aquí mismo de México. Así que, pues, muchísimas, muchísimas felicidades, profe. Y sigan los éxitos y pues yo creo que sí van a ser un gran un gran honor representar a México en lo que va a ser el, el Roboyam All Stars. ¿Qué crees que Bravo. hemos estado? No. ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, gracias, gracias a todos los papás también por todo el apoyo que nos han dado a nuestros alumnos. Eh, felicidades a los Ernestos, Ernesto de México, Ernesto de Colombia. Roboyama ha sido un éxito. Felicidades, gracias a los jueces también, de verdad este es un trabajo muy bueno el que realizaron, y repito, en el caso de nosotros, Técnica 60 de Irapuato, les manda un saludo y les desea lo mejor a todos, a todos, bendiciones. Vale, Muchísimas, muchísimas gracias. Ahí está el trabajo, amigo, mira, precisamente quien habló también es maestro Humberto, director de la Escuela Secundaria Técnica Número 60 de Irapuato, ahí nos trae marcando el paso al alumnos, profesores, padres de familia, pero ahí con ella está la estrella verdadera de la organización, que es la maestra Rocío López Apodaca que fue la que luego, luego aplaudió la logística con la que trabaja ella para, para tener a los muchachos motivados, tener a los muchachos con un equipo de trabajo, eh, estar al pendiente qué les falta, qué ocupan. Todo ese trabajo es, es ella precisamente la encargada de, de unificar actividades, y que los muchachos, pues, la saquen adelante, ¿no? Entonces, tenemos un gran trabajo. Ahorita los muchachos que están ahí contigo, todos son nuevos en la Escuela Secundaria Técnica Número 60 para este torneo. Los demás, pues, los tenemos ahí reservados. Perfecto. No, pues sí, porque pues, ahí van a ser un muy buen, poco, un buen papel en la parte del Roboyama. Felicidades. Sí, gracias. Ok, perfecto. Pues muchas, muchas gracias y muchas felicitaciones a nuestros campeones de la técnica 60 de Irapuato, Guanajuato. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo su, su participación. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar con la categoría de RoboSketch. Ok, esta categoría fue una categoría asíncrona. Okay. Igual los resultados los mandamos hace unos, unos minutos por correo electrónico, bueno, hace unas horas para si hubiera alguna eh, aclaración, alguna duda, pues se, eh, se, se, se tuviera eh, una oportunidad de eh, poder hacer alguna reclamación a los jueces de algo que no pareció, pero no recibimos ninguna aclaración, ninguna duda. Entonces, pues vamos adelante con la premiación, ¿ok? Muy bien. Entonces... Eh, adelante nada eh, eh, y bueno en esta en esta eh, categoría solamente tuvimos a dos eh, a tres participantes pero uno de ellos no cumplió con las reglas para este para tener lo mínimo entonces eh, pues bueno solamente vamos a valer la participación de dos participantes y por tanto uno quedó en el segundo lugar y otro quedó en el primer lugar Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar con la premiación. Ok, el segundo lugar es para la escuela técnica 66. Ok, el equipo técnica 66 de Irapuato, Guanajuato, obtuvo el segundo lugar de el robo sketch. Muchas felicidades y no sé si aquí andan los amigos de la Técnica 60 para mencionar algunas palabras. Pues aquí, mira, amigo, nuevamente muy contentos. A ver si por ahí el más tumbar también para que comente. este Es parte del trabajo, ¿no? De trabajo en equipo entre todos. Adelante, compa. Sí, pues aquí estamos presentes otra vez. Muy contentos, les repito, es un trabajo eh, coordinado que hacemos y les recuerdo a todos nuestros jóvenes que sigan participando con muchas ganas. Si hoy no ganamos todos, bueno, pues eh, finalmente aprendemos este, y es una experiencia muy grande, muy valiosa. Gracias, todos somos Técnica 60. Saludos. Saludos, que estén bien. Excelente, muchas felicitaciones a los amigos de la técnica 60 y pues eh, enhorabuena, un buen torneo y pues muchas, muchas, muchas felicitaciones. Ok, muy bien, entonces vamos a seguir ahora con el primer lugar, que este primer lugar es para un equipo internacional y vamos a ver muy quién bien, se bien. lleva. El primer lugar de la categoría Robo Sketch es para el equipo Teratec con el prototipo Pegasus desde Ecuador. Muchas felicitaciones a todos los del equipo pega de Teratec. Y no sé si anda por aquí nuestro campeón de la categoría Robo Sketch para que nos brinde unas palabras. Eh, sí, muy buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muchas felicidades. Los escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Eh, bueno, si ¿Sí, sí, te escuchamos, Eduardo. Oye, eh, la verdad es que me siento muy contento porque la verdad es que esta sí ha sido una de las ediciones más emocionantes de RoboSketch, ya que eh, la imagen que teníamos que hacer era compleja, pero no era imposible. Y la verdad es que muy contento y muchas gracias a ustedes. Mira todo nuestro respaldillo, Excelente. Muchas, muchas felicitaciones a Eduardo que nos acompaña desde el eh, bello país de Ecuador, nuestros amigos de Ecuador y también un saludo si sí, por acá anda Marcelo, que él es el director de Roboyam Ecuador y que junto con eh, sus equipos ganadores y ahora el equipo ganador de RoboSketch, pues van a llevar eh, la representación al Roboyam All Stars México, eh, el Roboyam All Stars el próximo 30 y 31 de Octubre, ya casi, ya casi. <risa> ok, perfecto. Muy bien, entonces, muchas, muchas felicitaciones. Y esta categoría, la categoría de RoboSketch, solamente tiene premios para el... la, el, eh, Como premios son las certificaciones para el RoboJam All Stars. ¿okay? Esta categoría, por el número de participantes que obtuvimos, no tiene premios en efectivo, solamente... Los, eh, las, las certificaciones para el RoboJam All Stars. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, eh, pues vamos a continuar con la categoría de color int. Esta categoría fue el día de ayer, fue la con la que comenzamos el torneo. Eh, y pues bueno, tuvimos muchos equipos, estuvo bastante, bastante buena. Por ahí, este, algunos, eh, pues equipos nos sorprendieron con sus códigos, algunas técnicas. Y pues bueno, entonces vamos a continuar con esta premiación. Eh, nada más les comento en eh, esta categoría: si sí tenemos premio en efectivo para el primer lugar, tenemos 25 dólares. Y para el segundo y tercer lugar, las certificaciones para el Robojam All-Stars, al igual que para el primer lugar. Entonces, vamos a conocer quiénes fueron los equipos. Ok, ¿Ya están listos. Ok, muy bien. Entonces, eh, ok, perfecto. Entonces, para ello, ahora sí, dejo a Olivia Roque, que nos va a decir qué onda con estos premios. Adelante, Olivia. Hola, buenas tardes a todos. Muchas felicidades a todos los que participaron. Y pues ya son ganadores por haber participado y espero que se hayan divertido mucho. Hubo varias etapas que sí estuvieron como muy interesantes y de infarto que veíamos que ya iban a ganar, pero... Faltaban pocos minutos y tuvieron otro intento, eso es lo importante. Y voy a anunciar el tercer lugar. Para ellos la técnica número 60. ¡Felicidades! ¡Bravo! Eh, Bravo. ¡Felicidades a todos! Para el equipo de la técnica 60 de Irapuato, Guanajuato, de México. Entonces... Eh, pues, profe, algunas palabras nuevamente. Híjole, Muchis pues, estamos emocionados. Adelante, Coma, adelante, adelante. Ay, pues, muchísimas gracias. Estamos muy orgullosos de todos nuestros alumnos que muy entusiastamente han estado participando. Gracias por este tipo de torneos. Felicidades, Fernando, tu eh, equipo, y adelante. Gracias por todo. Ok, muchas, muchas felicidades a nuestro tercer lugar que se lleva su certificación para participar en el RoboJam All Stars. Y bueno, continuamos con esta premiación. Para nuestro segundo lugar, directamente desde Perú, el equipo ah, wow. CECO con su Raptor. Se llevan nuestro segundo lugar, muchas felicidades, espero que estén muy contentos. Excelente, muy bien, muchas felicitaciones al equipo Certreco Arequipa con el robot Raptor AQP. Muchas muchas felicitaciones a nuestros amigos de Perú y no sé si están por acá para que nos comenten unas palabras, qué tal cómo se sienten. Ándele, no, que no les dé pena. <risa> ya les ganó la emoción, chicos. Híjole, bueno, creo que no están por acá. Creo que se desconectaron. Ya se y desconectaron. Rato, ah. sí, es que es, ahí está, hace rato vi el profe Henry. Ajá, sí es el y profe ya, Henry. Ya no, ya no lo vi en, aquí, en los participantes. Híjole. Pues bueno. bueno, felicidades para ese equipo, para el equipo Sertricop. Nos dicen que está, que está en clase el profe, lo, fíjense, lo agarramos en clase. Entonces, <ríe> muchas, muchas felicitaciones al profe y, pues, un, un abrazo de parte de todo el equipo de RoboJam y también a sus alumnos. Muy bien, entonces, eh, continuamos con el primer lugar de Colorint. Pues, también se va a perder la premiación si está en clase, es para el equipo de Arequipa, de Perú, CertripCode, con su robot Denti. Felicidades, Muchas felicidades a todos y lástima que están perdiendo esta premiación, pero ya verán en los videos. Aquí estoy. Aquí, ah, está, aquí está, perfecto. Bueno, sí, bien, muy bien. Adelante. <risa> Buenas tardes con todos. Primero quiero agradecer al profesor Henry Arco y a Certesco por enseñarme Vexcode para concursar y felizmente puedes ir este ganar. También muchas gracias a toda la organización, al presentador y a los jueces que nos dieron las indicaciones para poder llevar de la mejor manera nuestras rondas. Excelente, ¿no? Pues gracias a ti por participar en Roboyam y pues además de tu certificación para el All Stars te llevas tus 25 dólares. Entonces, ya nos estaremos comunicando contigo para hacer ese depósito. Y, pues, mucho éxito, mucho éxito en el próximo torneo, dentro de tres semanas, en el All Stars, representando a Roboyán Beta México con la categoría de colorín. Muchas, muchas felicidades de todo el equipo. Felicidades. Excelente, muy bien. Eh, ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar con la categoría de skill drive en esta categoría pues eh, se trató de un robot un robot eh, el cual se controlaba desde eh, bueno a distancia y vamos a mencionar a los eh, primeros lugares pero antes me gustaría que uno de los jueces que eh, estuvo en la categoría que fue Josué pusiera unas palabras para sus participantes ¿qué tal los viste Josué? decir, verdad sí traen muchísimo nivel, me sorprende muchísimo que, que, que los chavos de ahora, ya no, me, me escucho como muy, muy grande, ¿no? los, los chavillos de ahora ya buscan como, como más cosillas, ¿no? Que quizás en su, en su momento pues, no hubiera querido que tener, que los apoyaran y todo eso, y la verdad me, me motiva muchísimo que, que siempre busquen pues como, como e innovar como en ese aspecto. Y digo, o sea, si siguen a nivel de que yo hasta ahora, es que se invita y, y sean los nuevos pilares de la NASA, de proyectos espaciales. Entonces, digo, todos puede y, y como van, la verdad no, no los daría, daría mucho gusto eh, poderlos después ver con proyectos más, más avanzados y elaborados. Entonces, con mi apoyo. Excelente, muchas, muchas felicidades. Eh, a todos los participantes y pues bueno, vamos a ver qué eh, pasa con las categorías. Vamos a ver qué tal. Y pues para ello vamos a eh, eh, solicitarle a la juez Eloisa, que anda por aquí, que nos diga quiénes son los primeros lugares. Hola, hola chicos a todos. ¿Y si ¿Me escuchan? ¿Todo bien? <risa> pues... Oh, wow, todo bien. Qué padre. Pues antes que nada, obviamente los quiero volver a felicitar por, pues por, lo, por, por toda la competencia. Realmente estuvo súper, súper padre, súper interesante. Gracias nuevamente a Lalito por, pues por excelente iniciativa y a, y a todos los que, los que forman y formamos parte de, de esta pues este bello robollamo Pero pues ya yo creo que ya quien saber los, la, la premiación, entonces continúo. Tenemos, en el segundo. Tenemos en tercer lugar a la Academia Nacional de Robótica de Chile con su robot Anrito. Un aplauso y un súper grito de emoción para ellos, por favor. <risa> Eh, una porra ah no es cierto si <risa> andan por ahí chicos no sé si quieran decir algo Alegría, adentro. Eh, bueno principalmente nosotros queríamos dar las gracias por la oportunidad de participar que nos dieron y nada que estuvo súper para nosotros también poder participar en esto y eh, muchas gracias por, por nuestra parte. Excelente, ¿no? Pues a ustedes, a ustedes un abrazo hasta Olmué, Chile, nuestros campeones del tercer lugar de la categoría Skill Drive. Por ahí estuvo muy interesante su participación, no me dejará mentir, eh, josué y Leslie también, Eloísa, que al, al inicio tuvieron un problema con el vaso, ¿verdad? No, no entraba en, en, en, en medidas y pues bueno, lo solucionaron y, y llegaron hasta el tercer lugar. Pues un abrazo y muchas felicitaciones y pues mucho éxito el próximo 30 y 31 de octubre, que nos van a representar en el Roboyam All Stars. Muchas, muchas felicidades y nuevamente un aplauso. Gracias, gracias a la organización, eh, de parte de acá, de, eh, somos el único equipo chileno que está participando en este momento a nivel internacional, ya sea de forma virtual uh, o de forma física, eh, este, este tema de la pandemia Chile lo ha golpeado un montón, pero igual estamos ahí, y de verdad, eh, como profesor de, de esta academia de muchachos y del otro grupo que, que nos está esperando ahí, ahí atrás, nos están, a, están inspirando, eh, muchas gracias a la organización, muchas gracias a Mr. Roboto, a Eduardo, gracias porque de verdad eh, nos sentimos muy, muy, muy conformes y muy agradecidos por, por, por toda esta actividad que se ha dado. Gracias México. No, gracias, gracias, gracias a ustedes. Gracias Chile. Muchas felicidades. Y un abrazo hasta Chile. <ríe> ok, muy bien. Bueno, pues continuamos con la, la premiación oh. de la categoría Skill Ride y adelante Elo. Bueno, pues ahora tenemos al segundo lugar. Chicos, si andan por ahí, empiecen, preparen su grito de emoción. Tenemos a la Escuela de Robótica del Chocó con su robot del Bot. Un aplauso y el grito. ¡Eh! <risa> ¿Andan por ahí, chicos? Sí, por acá estamos. ¿Cómo no sé se si siente? me escuchan bien. Todo bien. Excelente, excelente. Pues, primero que todo, felicitarlos por, por este evento del Roboyam, por todas sus participaciones y todo esto, eh, que es un evento, la verdad, que motiva mucho a los jóvenes, a los niños, a las niñas, a seguir, digamos así, este camino de la ótica y, pues, eh, nosotros participar participamos con unos chicos de, de Timbiquí, Cauca, que es una de las regiones donde hay bastante conflicto armado y todo esto, y pues estamos llevando la tecnología, la robótica, donde muchas personas no llegan y pues la primera participación que ellos están teniendo en esta competencia quedar en segundo lugar, pues es un, un gran aporte, digamos, hacia lo que se está haciendo de parte de la escuela robótica de Chocó y lo que está haciendo el Roboyam. Sí, entonces, pues, gracias y acá estamos felices de representar a Colombia y a Roboyan Beta en el 30 y el 31 de octubre. Excelente, ¿no? Pues, un abrazo, un abrazo hasta Colombia, de parte de aquí todo el equipo de Roboyan y pues, felicitarlos por esa labor que nos comentan de llevar la tecnología a los lugares donde hace falta. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes y pues eh, se llevan su certificación precisamente para representarnos el 30 y el 31 en el Roboyama All Stars. Estamos seguros que les va a ir muy, muy bien. Muchas felicitaciones y un abrazo. Ok, muy bien. Gracias, y entonces, gracias. Y para todos ustedes. Perfecto. Gracias. Felicitaciones, chicos. Muy bien, Elo, continuamos con el primer lugar. Pues para el primer lugar estaría... Este padre, invitar a los jueces, que al no lo dijéramos, no sé qué opinan, para hacer esto un poco más emocionante. Sí, adelante, todos los jueces. Anda, anda por ahí, Leslie. Sí, sí por ahí anda, acabo de ver. Bueno, tenemos en primerísimo lugar. ¿Estás listo, Josué? ¿Estás listo? <ríe> en primerísimo lugar, al equipo Pollux con su robot. ¡Pollux, you! Bien. ¡Ay, aplauso! Ya, ¡Chavos, felicidades! Un orgullo. Muchas, muchas felicidades. Andan por aquí nuestros amigos de Pollux. Sí, aquí presentes. Eh, bueno, la competencia nos pareció bastante competitiva. Eh, hubo tensión en el, en el ambiente, habían equipos que estaban sacando un poco más que nosotros al principio. Y bueno, nos pensábamos que íbamos a sacar el cuarto puesto porque cuando comenzaron a decir los puestos, comenzaron desde el tercero. Ah, no. Y bueno, siguieron con el segundo y nosotros no nos esperábamos bueno, en el primer puesto. Y cuando dicen el primer puesto, ya nosotros no lo podíamos creer. Hubo oh, un chico que estaba tomando agua y se todo porque pues nos dio la sorpresa más grande ocupar el primer puesto en esta categoría. Y bueno, eh, agradecemos mucho a ya México por hacer esta competencia. Eh, y bueno, hemos aprendido bastante y muchas gracias. Excelente, no, pues muchas, muchas felicidades a todos ustedes. Muchas felicidades. Hicieron un gran papel y como ustedes mismos nos comentan, la competencia estuvo llena de, de tensión por ahí en la cuestión del, del bar, que no, este, a cada rato lo, lo, lo utilizábamos en esa categoría, <risa> <risa> pero bueno, bueno, muchas felicidades y pues se llevan el, la certificación para el RoboJam All Stars, el próximo 30 y 31, estamos seguros que les va a ir muy bien, y también se llevan los 25 dólares en efectivo, ¿ok? Muy bien, entonces muchas felicitaciones a todos nuestros equipos campeones de estas cinco categorías, y pues bueno, antes de irnos vamos a mencionarles qué es lo que sigue para RoboJam. ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué sigue? Que sigue el RoboJam All Stars, ok, el próximo 30 y 31 de octubre, en donde pues vamos a estar eh, los representantes, van a estar los representantes de cada uno de los RoboJam, ok, les pedimos por favor que, eh, bueno, nosotros a la brevedad posible les vamos a hacer llegar sus certificaciones a cada uno de los campeones, y que puedan inscribirse en el transcurso de esta semana, ya que las inscripciones para este torneo cierran dentro de ocho días, el próximo domingo. Ok, entonces estén muy pendientes, <coughs> perdón, de su correo electrónico. Nosotros les vamos a hacer a llegar sus certificaciones para que se inscriban y puedan representarnos y dar el todo allá en Colombia. Ok, muy bien, pues muchas, muchas felicitaciones a todos los participantes. Muchas felicidades de nuevo a los jueces también por el gran papel que hicieron en esta competencia y pues a todos los, eh, a los campeones, especialmente a los participantes y a todos los que están detrás de la competencia, al staff y también a los papás que apoyan a los chicos para que puedan participar en esta competencia. Y pues bueno, eh, esto sería todo de nuestra parte, estamos muy contentos. Muchas felicitaciones y pues eh, los vemos el próximo año en el Roboyam México 2022, ¿ok? Ya estaremos diciendo fechas y ya estaremos platicando de qué va este torneo. Por lo pronto nos despedimos. Mi nombre es Eduardo Cruces y a nombre de todos los jueces, el staff, les mandamos un gran abrazo. Muchas felicidades a todos. ¿eh? Bravo, felicidades a todos. Y antes, antes, vamos a despedirnos con el saludo de Roboyam, ¿ok? ¿Ok? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? Toño se lo sabe. Toño, Toño es el mejor bueno para. El, Dale, a ver, el... bueno, vamos. Empezamos, bueno, primero, si quieres, deja compartir la pantalla para, para que estén y todos vayan prendiendo sus, sus cámaras. Vamos prendiendo nuestras cámaras todos. Vamos a tomarnos la foto. La foto, también para todos hacer el saludo. El saludo de Roboyam. El saludo de RoboJam. Saludo, perfecto. Bueno, ahí ya ya van prendidas las cámaras todos. Perfecto. Bueno, vamos empezando. Para el saludo, le vamos a poner la mano derecha y ¿sí? en nuestro hombro izquierdo. Sí, vamos a decir ro Lo vamos a la mano izquierda en nuestro hombro derecho. Bo. Y lo vamos a juntar y vamos a poner los dos puños hacia el frente para decir ya ok Empezamos. Una, dos. Tres. Ro. Oh, oh, oh. Ya. Ya. ya. Perfecto. Excelente, chicos. Pues muchas, muchas gracias. Y entonces nos vemos próximamente. Un abrazo y hasta luego. Cuídense. Nos vemos. Un saludo para todos. Bye. Felicidades a todos. Muchas felicidades. Adiós. Hasta luego. Bye. Nos vemos.